Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Este, el video número 300, de 320 que vamos a hacer durante este año 2022. Y que después van a quedar todos colgados en una lista de reproducción que te voy a dejar acá en este costado, cuando termine este video. Para que los puedas ir viendo todos. Son videos todos muy cortos. ¿Para que Para que aprendas astrología fácilmente. Eh, bueno. Vamos con la luna. En casa 12 en los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Antes te pido que por favor te suscribas al canal. Que le des click a la campanita. Que le... Bueno. Que actives el algoritmo de YouTube, a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón, que dejes un comentario, decime dónde está tu luna y a lo mejor hasta podemos comentar algo después. Bueno, vamos entonces eh, a lo que nos toca. Luna en casa 12, empático, compasivo e hipersensible. Antes te aclaro, que estas frases claves que yo estoy leyendo, se nota claramente, fueron hechas eh, por la astróloga venezolana certificada por el CAF, por el Centro Aprender Astrología Fácilmente, que es este centro, Patagonia Astral, y, eh, que se llama Mildred Peraza. Eh, gracias Mildred Me diste una mano increíble Haciéndome todo este trabajo Bien Luna en Casa 12 Te dije empático, compasivo y persensible Casa 12 en Géminis Es problemático Trae problemas Esa Casa 12 en Géminis eh, Puede llegar A representar eh, Torpeza Y golpes eh, pero también tiene como factor mmm, denominante las publicaciones. Les es muy fácil publicar. Luna en Géminis, eh, divertido, sensible, imaginativo y o oh, inestable, taciturno, irritable. Eh, por lo que si tenés una carta natal, estás estudiando una carta natal o la tuya propia, eh, tenés... Luna en casa 12, en Géminis, y la casa 12 en Géminis también, podríamos estar hablando de una persona empática, que tiene mucha sensibilidad con lo que le pasa a los otros, y eso le ayuda a conseguir soluciones a los problemas. Bien, vamos con la Luna en casa 12, empático, compasivo, hiperhíptico. Hipersensible, pero si esa casado se estuviera en Libra, que le da talentos, le da soledad y le da dificultades para tratar con los demás. Y si esa luna estuviera en Libra, que es receptiva, que es seductora, que es cortés, que es dependiente, que es caprichosa y que es delicada, podríamos estar hablando de una persona hipersensible. Que se refugia en su soledad y se le dificulta ser receptiva. Ven cómo acá funciona eso de esa luna en Libra, que es receptiva, funciona en contra en esa casa 12. Porque recordemos que la casa 12, entre otras cosas, es la casa de las ausencias. Luna en casa 12 empático, compasivo hipersensible pero si esa casa 12 está en acuario representa la lucha la desgracia las eh, la casa de los investigadores y si esa luna está en acuario representa a personas tranquilas fuertes, afectuosas ansiosos, inseguros y tercos por lo que Podríamos estar hablando de una persona compasiva que ante problemas sociales que le, eh, eh, perdón, eh, me trabé porque no estaba del todo bien la frase. Podemos estar hablando de personas compasivas, ¿sí? Que ante los problemas sociales, o sea, la lucha, ¿sí? Lo que le causa esos problemas sociales es mucha ansiedad interna pero no se le ocurren soluciones a esos problemas bueno espero que te haya gustado la clase de hoy con esto terminamos recorrimos eh, las lunas en los signos de aire ahora sí mañana empezamos con la luna en los signos de agua ya hicimos luna en signos de fuego, luna en signos de tierra y luna en signos de aire. Y mañana iniciamos las lunas de agua. O sea, luna en cáncer, en su domicilio, luna en escorpio y luna en piscis. Eh, la luna en signos de agua, la luna que representa las emociones, lo emocional vibra muy fuerte eso no quiere decir que en todos los signos y en todas las casas vibre muy bien vibra muy fuerte pero hay signos y hay casas donde los hace demasiado sensibles a esas vibraciones bueno, les mando un abrazo enorme a todos, a todas a todes, nos volvemos a encontrar mañana claro que sí, como todos los días espero que tengas un día maravilloso también hoy Chao, hasta mañana.